Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas gente. Aquí os voy a enseñar eh, que mi canal está bugueadísimo. Muy bug, está muy bug. Y mira, os voy a decir por qué. Y os voy a mostrar. Mirad esto, ¿vale? Este es mi canal, ¿no? Que con los vídeos, bueno, eh, de hace 5 días, de hace una semana, dos semanas, tal y cual aquí lo veis normal esto es una a continuación del vídeo anterior lo pongo por aquí. Eh, aquí por aquí saldrá por aquí vale vale pues me voy por aquí vale eh, en el otro vídeo eh, si quieres verlo lo ves y, y una continuación es que yo lo publiqué y ya a partir de ese vídeo que publiqué lo estrené lo puse como estreno y se me, se me vieron todos bien. Se me vieron todos bien. Y lo que digo, unas cosas que digo. Que entro en mi last, mi last video. Lo que se ve aquí de mi last video. Eso está solucionado. esto no era, no era por culpa del bug este que tenía el canal. Era por otra cosa. Pero es que el canal está bugueadísimo otra vez. Y es que si vamos al panel de control. Veis aquí que los últimos comentarios, ¿vale? los últimos comentarios los voy a ampliar para que veáis los últimos comentarios son de esta persona, ¿vale? y fue hace cuatro meses no sale aquí, pero son cuatro meses este hace cinco años, ¿vale? Y diréis, bueno, pues serán los, los últimos comentarios que, que no ha respondido, ¿no? Vamos a ver más, vamos a ver los últimos comentarios, ¿no? Bueno, aquí no respondido, le voy a quitar, y los últimos comentarios son de Rester, ¿vale? Que no le he respondido, de José Manuel Ángel Méndez, que tampoco lo he respondido Como veis, aquí salen los respondidos y no respondidos Pero si le doy aquí, aquí, pongo no respondido lo es, me sale el último hace cuatro meses este es el primer bug y luego otro que no puedo mostrar porque ya lo he solucionado y es que subí cuando publiqué, este es otro bug ¿vale? cuando publiqué mira aquí se ve un poco de cuál, cuál va a ser el siguiente vídeo cuando publiqué este vídeo por alguna razón no le notificó a nadie y tenía cero visualizaciones lo tuve que resubir otra vez y así la gente le notificó. Pero es que no le notificó a nadie. Y ese fue un bug. Y digo, bueno, pues puede pasar, ¿no? Que se bugue y no, no le notifique a nadie. Pero bueno. Pero es que, si vamos al panel de control otra vez, vemos aquí, que para el mejores momentos de Fortnite, cero visualizaciones. Entonces, ¿por qué me sale aquí últimas 48 horas visualizaciones? No me debería aparecer esto. Porque si tiene cero visualizaciones no debería aparecer este cero porque aquí salen las últimas visualizaciones las últimas 48 horas no debería aparecer entonces el canal está bugueadísimo esta es la segunda parte del de anterior cero la otra vez. es como la actualización de, del otro vídeo que subí la otra vez que como veis eh, lo desbugué con ese vídeo el canal pero es que ahora hay mucho más bugs los el comentarios, el últimos comentarios, dice que hace cuatro meses, pero el anterior es hace cinco años. Luego que los mejores momentos de Fortnite que está estrenado, para... que yo también, que lo hago por propósito, lo bugueo y luego me quejo, ¿no? porque lo tengo para estreno para el enero 2023 y me pone que tiene cero visualizaciones en las últimas 48 horas que no me debería aparecer cero, me debería aparecer al menos una si no, no debe aparecer ahí si no, no debería aparecer aquí si no tiene al menos una, ¿qué sentido tiene que, que aparezca aquí? y luego otro, otro bug era el del de vídeo que me decía que tenía cero visualizaciones cuando se había publicado y es que a nadie le digo será otro bug. Bueno, espero que haya gustado el vídeo, gracias por haberte visto, comenta, dale like y suscríbete si no lo y adiós.